Pues Teníamos la idea de, con el material descartado, eh, hacer una web en la cual incluir a muchos más personajes, muchos más actores del sector y, y que la gente pudiera consultar eh, directamente toda esa información o muchas entrevistas que hemos tenido que editar y que han quedado eh, mermadas eh, por el proceso de postproducción, pues eh, ampliar esa información. Lo que pasa es que también, como es, tenemos que sobrevivir, eh, trabajamos solos eh, y nos está resultando muy complicado llevar adelante el proyecto de la parte de distribución ahora, pues eh, se está quedando dormido. Así que